Hola a todos, aquí el perro Kevin. Hoy haré una crítica a un usuario como peca de Clash Royale, pero con más autismo. Lucas Gabriel, Lucas Gabriel es un usuario muy Em. raro. Que comiencen los puntos buenos. ¡Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú! Lo malo de este usuario es su comportamiento Él tiene la actitud de un niño de 6 años que se enoja con todo Lo peor es que este usuario es un adulto Me parece que es como Xone y Rodney, etcétera, Que hacen esa estrategia de regalar robux por subs Hace algo productivo que juega rolo, todo el día madura, Por favor, si habla de... ¿no? Ti, algo productivo, a ver el canal de, a ver tu canal, homogólico hoy soy y se llama diarrea Crónica, es exclusivo si hablas de mi nombre, mirá, boludo, mirá tu foto táctico y ponme la voz vos, Garrea Crónica, que te sacasado en mi te quería matar porque yo haciendo estos videos, esto directo yo gano plata, y vos, no ganas nada haciendo esto, así que Vos y toda tu familia y tu mamá y todo tu descendientes me pueden chupar bien la punta de la verga Y si, sí, Carlos Bañalo, este envidioso sin sin futuro, boludo Si hablas de mi nombre es un hipócrita, pero chupame la pija, vos imbécil, cabeza de verga Guerrera crónica, ¿cuánto años tenés? 13, 14 Anda a estudiar, nenito ah, Simpson, no puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo Pantagruel. duré? suscriptores son como unos niños ratas, sí, uso la palabra niño rata en pleno año, pero es necesario usarla, sus subs por más que le digas que su youtuber es un tóxico y exagerado por todo, te comenzarán a incitar al odio, tirándote muchas palabras de ardidos que no diré porque youtube me borraría el video, solo les digo a ustedes. No vean su contenido, si ustedes quieren sus cosas, pídanlo a sus padres, sacando buenas notas en sus estudios, y no mendiguen a personas desconocidas, y yo no les obligo a sacar buenas sus notas ya que es su obligación. Su toxicidad es tanto que supera a Chernobyl, parece que su personalidad la sacó de todos los niños ratas y las puso en su cerebro de maní y se creó su personalidad de autista, cada vez que comento que no quiero que no te conviertas en los demás youtubers tóxicos y marranos me dices pelotudo, estúpido y maldito, gracias por lo de pelotudo porque tengo más bolas que tú, tú me dices que no vea tu contenido y que me largue o si no me llenas de dislikes en mis videos. los dislikes no me importan ya que tengo a mis subs que me apoyan y le gusta lo que hago y no soy alguien que manipula a niños. Eres alguien tan raro que no sabes defenderte, solo dependes de tus subs. No sabes hacer nada que negarte a mejorar y dices que mi contenido es robado y no hago nada más que copiar. ¿A que se puede esperar de alguien que critica pero no analiza y solo hace directos de roblox, ya que en su mayoría bloquea a gente y no sabes argumentar? me dejas remedio que dejarte un puntaje de 1 de 10, yo no te pongo ese puntaje por ardido ya que tu personalidad demuestra que no te mereces dos puntos, si quieres ser un buen youtuber te recomiendo estos pasos, 1 no te ardas por comentarios que dan opiniones ya que si te ardes te dejarías en el borde de la mediocridad, 2 reflexiona de lo que has hecho, 3 haz más contenido que gameplays. 4 aprende a editar, 5. No hagas estrategias sucias de monedas virtuales por subs, ganarás el odio de muchos. Bien esto es toda la crítica, si me insultas, al menos argumenta. Chao weones. Minecraft, qué vicio me das, yo ya no aguanto más, lo quiero terminar y ganar Minecraft, qué vicio me das, yo ya no aguanto más, al dragón voy a derrotar